Descubre una nueva forma de predecir el género de tu bebé en el embarazo sin necesidad de una ecografía. Desde hace mucho tiempo, los padres emocionados han esperado con ansias el momento en que puedan conocer el género de su bebé durante el embarazo. Por años, la única forma de hacerlo ha sido a través de una ecografía. Pero, ¿qué sucede si te decimos que hay una nueva forma de predecir el género del bebé en el embarazo sin necesidad de una ecografía? En los últimos años, se ha hablado mucho sobre un método alternativo de predecir el género del bebé en el embarazo, el test de cromosomas de sangre. Este test, también conocido como prueba NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing, se lleva a cabo a partir de la décima semana de embarazo y es una forma no invasiva de determinar el género del bebé. La prueba consiste en tomar una muestra de sangre materna y analizarla para detectar la presencia de cromosomas femeninos o masculinos en el ADN fetal hay muchas ventajas en utilizar el test de cromosomas de sangre en lugar de una ecografía para predecir el género del bebé. En primer lugar, es una forma mucho más segura y menos invasiva de conocer el género del bebé. A diferencia de las ecografías, que utilizan ondas sonoras para obtener imágenes del feto, la prueba de cromosomas de sangre no tiene ningún tipo de riesgo para la salud del feto o de la madre. Además, el test de cromosomas de sangre es más preciso que las ecografías para predecir el género del bebé. La precisión de las ecografías para predecir el género del bebé varía entre el 85% y el 90%, lo que significa que hay una posibilidad del 10% al 15% de que el resultado sea incorrecto. Sin embargo, la precisión del test de cromosomas de sangre es del 99,9%, lo que significa que hay muy pocas posibilidades de que el resultado sea incorrecto. Otra ventaja de utilizar el test de cromosomas de sangre en lugar de una ecografía es que se puede realizar mucho antes. La mayoría de las ecografías para predecir el género del bebé se realizan a partir de la vigésima semana de embarazo, mientras que el test de cromosomas de sangre se puede realizar desde la décima semana de embarazo. Esto significa que los padres pueden conocer el género de su bebé mucho antes, lo que les da tiempo para planificar y prepararse para la llegada del bebé. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas de utilizar el test de cromosomas de sangre en lugar de una ecografía para predecir el género del bebé, aún hay algunos obstáculos que deben ser superados. En primer lugar, el test de cromosomas de sangre es mucho más costoso que las ecografías. Por lo general, el costo de una prueba NIP te oscila entre los 500 y los 1000 dólares, mientras que una ecografía suele costar entre 100 y 200 dólares. Además, el test de cromosomas de sangre aún no está disponible en todas partes. Actualmente, solo se puede realizar en clínicas especializadas y laboratorios de análisis de sangre en algunos países. Por lo tanto, los padres que viven en regiones donde no está disponible el test de cromosomas de sangre todavía deben esperar hasta la vigésima semana de embarazo para conocer el género de su bebé. A pesar de estos obstáculos, el test de cromosomas de sangre es una forma cada vez más popular de predecir el género del bebé en el embarazo. Cada vez más padres optan por este método debido a sus ventajas en términos de seguridad, precisión y tiempo. En conclusión, el test de cromosomas de sangre es una forma revolucionaria de predecir el género del bebé en el embarazo sin necesidad de una ecografía. Aunque todavía hay algunos obstáculos que deben ser superados, este método es cada vez más popular entre los padres que buscan conocer el género de su bebé de forma segura y precisa. ¿Será este el método definitivo para predecir el género del bebé en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Si consideras que la información que el día de hoy te hemos compartido en este video te ha sido de ayuda, te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video.